Chicos, bienvenidos a una transmisión más de World Latino, como todos los jueves, a las 6, bueno, y 20 en punto, ¿no? Obviamente, eh, y como para visualizar a mi lado, tengo siempre a la carismática, siempre a linda, ella, toda ella, Aldana. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Palmas, palmas! ¡Bien! ¡Ay, la guapo! Yeah, fin! Después de mil años de ausencia, he vuelto como invitada Específico. permanente, supongo. Uh, ¡Pero relámpago, ¿cómo se relámpago? eso, escucha ver, eso de... no es en mi contrato, porque bueno, yo no Vamos firmé a revisar esas cláusulas Es que la neta es pequeña, tenía unos detalles bastante peculiares, pero después lo vamos a discutir con la letra escucha? en privado, ¿no? Post transmisión. Eh, bueno, nada, agradecer igual a la gente de producción pues, por haberla ubicado Aldana, que está inubicable, sí. la verdad. Estaba, ¿Qué? Estaba como, estaba todo como el mundo genial. sabe dónde encontrarme todo ¿Dónde el mundo. ¿Dónde? ¿Dónde te ubicamos? Vamos, a ver ti mi número para maltratos ah, yeah, para ya, para los Todo mundo lo tiene. Ah, para <risa> ya, no se voy a solicitarlo de una vez, entonces, por pues, vía WhatsApp. Pero igual, papus, hoy tenemos, aparte de la siempre presencia de Aldana, yeah. importantísimo, si no yeah. habrá duda. Obviamente, eh, tenemos un anuncio ya que muchos por ahí se han, se han podido ganar con el video de inicio. Eh, lo que todos esperábamos, ¿no? Eh, Softmix Latin 2019, ¿no? ¡Palmas! Espérate. Yeah. <risa> yeah. Aquí como para visualizar, atrás de nosotros está el logo del evento Que va a ser una cosa de loco la verdad. Se vienen todos los jueguitos de eh, Sofnix, donde bueno obviamente habrán sus premios miles y miles de soles, me dice producción es así, ah, le salen, o sea, ah, dólares, perdón Ah, son los megalones, internacionales, en fin. Qué perfecto, sí, claro. ah, qué genial, qué genial Ah, estamos ah, ah, usando mi el Minion, acabamos estamos escuchar su voz saludar. Sí, pues, que el don me opaca ¿Qué puedo Sí, pues, hacer? la verdad que me es que opaca todos Sí, <risa> Sí, pues Alanita, la verdad ha venido con una este, actitud que de verdad. Ah, he venido para arrasa. quedarme. Ay, no. Esta silla no me la quitas, no Ay. me la quitan. Ahí está, perfecto, <risa> ahora sí podemos. Si sea... <risa> Ahí está, ¿no? <risa> así la sacamos. Bueno, no, pero no, no se preocupen. Alanita ha venido, la verdad, con mucha, con mucha energía. Está Como haciendo. Siempre observada por muchos, la verdad, eh, así que agradecerle igual de ahí a su presencia, a producción por haberse dado el trabajito de contactarla de ubicarme, gracias sí, chicos la... por siempre los tengo presentes, a Miss Wolf, gracias porque he leído los comentarios que me han pedido, aunque sí, ¿Sí la... no, me pidieron, te, te están... es lo que me dijeron, ah, Sí, te están enviando sí. bastantes saludos acá, Sí, sí, sí que dice, sí, sí. dice la gente, qué dice la gente, anda, no te extrañé, bebé, ay, oh, yo también no te extrañé voy a llorar, Cristian, ¿a se está? me corre el, el maquillaje, saludos ¿Qué de vos, Dios, Papi, porque este, saludan Aldana Marco David ah, Muchos papus la verdad Están alborotando las redes por la querida Aldana Sin lugar a dudas una cosa es otra no, Te amo Aldana dice ¿cómo hacen? No, no sé, Chicos que me quede Permanentemente <risa> <risa> <risa> Es cuestión de ustedes Así que tienen que comentar Que me quieren acá nuevamente que nadie me puede botar de mi silla, por favor. Porque esta silla tiene nombre y es Aldana. Así que, por favor, comenten, digan corazones para mí. Y que si quieren, podemos votar a Mendrugo y yo puedo quedarme seguida con ustedes. Acaba de ser bestias. ¿Por qué? No, mentira, estamos por lo menos. Pero si no a dudas. Es, Alana, siempre es bonito tenerte, mejor Lo que estuviste el año pasado con nosotros pero el décimo aniversario de Wolfing. Hace más de un año, ¿no? O sea, ¿sí? Más de no? un año. No, tenemos que Hemos cumplido este año. O sea, el año pasado y... qué ¿Qué mes en octubre? Confío? Hace tres años. Hace... No, no hace dos años. Allá ¿ella ella la, la ¿no? ah, el, claro. el, el evento de Wolfing en Arenales. ¿Te acuerdas? ¿Que hicimos ¿En un en evento. ¿Era el evento por aniversario? Sí. Allá. Sí, fue muy bueno. <risas> Bueno, volviendo al tema de la Copa, bueno, sí. el torneo que se va a realizar, eh, sí es muy grande, es como puede, grande. han podido ver, es internacional. Va a participar Perú, Bolivia sí. y Colombia. Sí. Y oh. eso ya, eso ya es bastante. ¿eh? Sí, la verdad que sí. Eh, hay mucha, ha habido mucha expectativa con referencia a este May Event, este torneo de todos los eh, juegos de Soft Meat donde world sin lugar a dudas, tiene mucho que dar. Eh, por ahí ya me han informado, me van a pasar en unos breves momentos este, la, Los miedo. lugares Sí, me no van a datear ahí Las clasificatorias de Wolfsing Así que papus, esténse atentos a la transmisión Que vamos a dar las fechas, día y lugar De los lugares donde se van a jugar Las clasificatorias para Wolfsing Tanto en Perú como en Bolivia Así que estén atentos al stream porque Mendrugo Va a saltar las fechas Así que preparados Sí, Y un, y un dato muy importante que quería comentar Es que eh, si bien es cierto el Pride Battle es activo ahora, no va a tener re ninguna relación con el torneo que se va a realizar. ah sí No es decir porque quedaste top ahí en el Pride Battle, ya bueno, ya tienes pase libre, no. Y también hacerle la advertencia que se está observando mucho, mucho juego ilegal por ahí en el tema del Pride Ladder. Luego sí. no se quejen con las sanciones. Que las pone el mismo sistema. Es cierto, justo lo que menciona Minion es muy muy cierto. Muchos papus están con la duda eh, y ahí se la aclaramos. El Pride Ladder no va a tener ningún tipo de injerencia para con la participación de, del torneo eh, que se va a realizar, ¿no? Este, así que. Tú puedes ranquear tu tu pra y todo chévere, pero eso de una otra manera no va a tener injerencias. Recuerda que estos son por clasificatorias. Tú y tu pride van, van a participar de manera gratuita a las clasificatorias. Así que solamente es cuestión de presentarse al lugar, al epicentro, por así decirlo, de las batallas. Así que simplemente eh, no tengo problemas. Pero igual, muy buena la mención que haces tú, querido mío Es que hay muchos usuarios que sí estamos viendo bastante movimiento eh, que, que de una otra manera... Eh, no, sí, ahí, ¿Cómo? ahí, Aldana, ¿cómo no, <risa> eh, qué? Sí? Sí. sí, pues bueno, ya saben, no me ustedes en el no Puntenlo, no, pues, por favor. Sí, y, ah, ah, el otro, la inscripción. La inscripción va a ser en el landing page. O ah, O sea, sí. en la página web de Wall va a aparecer un, un formulario para que los usuarios puedan escribir. Y así está, de, está además decir que el calcín siempre mantenga, los no lo vayan a cambiar, unas cosas para no tener problemas a la hora de verificar su nombre en las clasificatorias. Así que... Sí, ¿Qué? sí, acá el Gemio Fito está con De que los equipos que vayan a ganar o Fire que pasan a la de en el, en el, en el Evento, Event, que es el video, van, van a estar destruidos con su ropa. Uy. Especial, ah. Y van a tener especiales que de, uy, uy, uy, uniforme bueno, no, tienen. Si no campeones, igual tienen de vídeo todo día, Por supuesto. El, ya, entonces me confirman acá de datos de último momento es que los eh, us, eh, usuarios que lleguen al medio event van a tener, sin lugar a dudas, Toda la eh, indumentaria eh, Correspondiente a su eh, ¿Cómo se llama? este me, me confundo de producción Acá me, me hace muy... ¡Ay! ¿Es en serio? Bueno, bueno, ya Lo que iba es que si tú clasificas al medium Vas a tener tu tu indumentaria de, de, de, de como jugador de, de tu Pride vas a estar oh, obviamente no. en su colito, no, no, no. vas a tener algunos extras más que no me quieren decir los amiguitos lo de bien, producción. Ya en los ah, de ya, todo. El, todo el, todo, uh, todo lo, eh, ¿La producción cumple los pedados. ¿En sí. serio cubre? Diles, diles, por favor, diles. Ya, por... entonces, a los que vienen de provincia, acá nos, nos acaban de decir que Sofnik está regalando al parecer. <risa> y les va a cubrir el hospedaje, la comida, todo, <risa> todo, todo. ¿Pues el viaje también? <risa> sí. Yo les puedo hacer el tour. Ah, ah tú les puedes, a, tú los acompañas, así. Mi, mi WhatsApp dicen que van a dar también. Ah, ¿sí o sea, servicio completo. Compact. Servicio completo servicio, okay. completo. servicio completo no creo. No, o sea, yo ¿eh? creo que con todo, pues guía turística... Paseo. Yo puedo hacer guía turística, soy muy buena guía turística de Lima claro. <risa> claro, van a venir los amiguitos de es Bolivia, duro. van a venir amiguitos del interior del país, así que mucha gente va... O sea, ojalá pues no puedan... Sí, este, ojalá participen. Participen chicos, no se olviden. En breve les damos los, eh, las fechas exactas de las clasificatorias y los lugares donde se vaya a dar. Así que no paciencia. Que tiempo, Mañana... Qué viernes? Mañana... Be... viernes 23. ¡Ah! La ¡Black Friday! Friday ¡Claro! negro? No, Black Friday. Black Friday. So, sí, por favor. No se me sí, sí. Sí, Mañana, Black Ok. Mañana, si no habrá dudas, este, ¿Está está ya están las publicaciones, ¿sí? ¿Sí? sí es cierto, ¿no? En el fanpage han podido visualizar el Black Friday por, las, eh, por todas las, co las cosas que quieran de Wall Street. Ya ahí están notificadas ¿no? Claro, ahí está todos los descuentos eh, y cositas suculentas para todos ustedes, papos. así que entren al link del fanpage de World y Latino, eh, todo lo referente al Black Friday, ¿verdad? Que se -se a la así que estén atentos, papos. Eh, bueno, eh, vamos, a, vamos a seguir con la temática hoy día, vamos a jugar eh, lo que estábamos ya platicando las semanas pasadas, eh, estos entrenamientos a la copa, ¿no? Sí, claro, no Ahora vamos a hacer 5 vs 5, así Ajá. que... Producción viene, me pasa, empiezo a sacar, no está, ya, a ver, la Lana lo va leer, aparentemente... Ajá. Ajá. eso es lo que, ese, lo que me dicen... Sí. Podrán inscribirse al correo torneo Lo repito, podrán inscribirse al torneo Al correo torneo .com. El formulario estará en el foro a partir de mañana, así que no olviden estar atentos a la página web de Wall un Qué micro bien. para ojitos, dicen acá, Nathan Design. Bueno, papus, no se preocupen, él tiene una voz bastante, bastante ¿Fuerte? fuerte, varonil. No, él viene siempre a la tela, ahora está fit, ¿verdad? Porque él está yendo al gimnasio, es una cosa de locos, es más fit, ¿no? Una cosa de loco, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Ah, no, tú lo veías antes, estaba, pero hubo el y queso, ahora está, pero. Chapando via, chapando via. Bueno, bueno, eh, no se olviden, papus, eh, en breve les informaremos eh, todo el tema de las ¿De clasificatorias. clasificatorias. Un saludo para King César, uy, el papu de papus, el que manda, está que manda, él es, que, él es el men del men, esa, eh, King César, no se pita el pelo de rubio. Claro, yo recuerdo que King César lanzó pues ¿no? el spoiler antes que nadie, la verdad, creo que no sé que te despertó un día así como José, San Martín, José en Senki, va a haber torneo de Walty a fin de año, no o sé, sea, alucinado así, ¿no? Y por su suerte, <risa> se dio. Así que bueno, igual agradecerle a él, ya saben, pero toda información verídica, verás, real, es por Walty Latino, ¿no? Sí, o sea, exacto. no se confunden por ahí, que pasa, nunca falta un entusiasta. No se dejen engañar, por favor. un, Uy, un saludo para Natsuki Wet, ya le dije tu comentario, no vayas a hacer spam, por favor, si no se te va a bloquear. ¿Qué sí. dice? Sí, saludos. No, no, sí. Luego. Eh, sí. De... <risa> sí. De... Un saludito para Lucía Ah, ya, verdad. Eh, como, como usted visualizarán, Lana no ha venido solamente a. ¿Cómo se llama? A este? ser bonita. A... Claro, eh, no va a mostrar su belleza, sino dudas, este no que resalta. Sino que también va a responder dudas de todos ustedes eh, sobre bueno su sí, presente, filtro. su pasado, su futuro, ¿no? también, Así obviamente. que ustedes están. Ella va a responder todo, papu. Yo voy a. Cualquier pregunta que yo vea, ¡pum! la vamos a poner. Producción igual nos va a lanzar algunas. Eh, así que dejen sus preguntas. ¿Qué eh, si quieren saber sobre mí, por favor? Bueno, sí, pues todos ¿no? los papos quieren saber dónde te ubican, cómo te ubican, ¿no? Este, no, o sea, saber de ti, ¿no? Aquí haces stream? porque me parece que estuviste entrando en el tema del stream, se la nota. Así que bueno, nada, toda la gente quiere eh, saber de ti, ¿no? Así que dejen sus comentarios en la caja de, de, del chat y nosotros gustosos responderemos. Eh, no se olviden también que hoy tendremos cupones. Eh, hoy los cupones de hoy, ¿cuáles son, mi querida Aldana? Tenemos tres tipos de cupones hoy. Premium Shooting Ticket. Uh. Box y Kickboat. Sí. Así sí. que repente, vamos a estar pensando los códigos para los cupones Los sea, estamos en el chat, ¿cierto? Sí, claro. vamos a ver los usuarios que es una serie de tres, tres códigos Las forma ¿Ya? y ya vieron el tutorial al inicio y ahí vamos a poder entrar al formulario donde dejan su, sus datos y van a ser premiados ¿no? así, ¿eh? así es así es Igual compartan la transmisión agradeceríamos mucho el apoyo sí. de ustedes En las comunidades sí. aledañas Compartan, compartan, Porque pasen si la no, voz Si no lo comparten no me quedo Así que de verdad tienen que compartirlo Es esencial para mi vida <risa> Así es Papu Ah, ya, este, bueno, acá producción me quiere informar el tema del, del dinero, ¿no? Acá todo es este, el tema de, ah, de, de sí, los premios, pues, ¿no? Así que sí, papus, o sea, en primer lugar, los premios suculentos, ¿no? Que, que se van a dar para esta, eh, eh, Latam 2019, Ay. están muy, pero sí, muy Sí, acabo de ver el número y sí, la verdad hay, sí. el ganador siempre puede ceder mi número. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No se preocupe por <risa> ese premio. Bueno, ya, no la escucho, papu. El primer soy. lugar se está llevando Dilo Aldana porque me parece que tú tienes ganas de ¿no? te abiertos, tú sabes unos ojazos papula, ¿verdad? A ver, a ver, muéstranos cuánto cuánto, cuánto El se primer lleva. puesto que me puede llamar. A ver. Se va a llevar 3700 ¿Más? Dólares, wow, wow, más, más, más, ¿Más? de 300. No, 3700 Ahí dicen más, esta pero bueno. Y además, en segundo lugar, se lleva más también, ¿no? Más de más, 1700 dólares, increíble, ¿verdad? ¿Cómo hacen, papu? La producción está, pero. O ¿No sea, más o menos alrededor de cuánto en soles estamos hablando. Un, ¿Cuánto? Un cada de dos O sea, mil dólares Pues no por cada O sea, acuerdan que es el pride de cinco O sea, pucha No está nada mal Pero en primer lugar Así que papu hora Claro Además Adicional a esto Hay pues obviamente premios eh, ¿No? Eh, físicos Como Pack Gamers No, no Pack de albana no Pack Gamers ¿No? O sea no, es los Combos gamers Y toda esa nota ¿No? Así que va a estar bastante chévere sí, Así que la claro verdad no, que sí ¿eh? Yo puedo a participar de también No es posible que participen los Este Puedo participar hacemos un team con Aldana y con, con los demás conductores por la sí, quién sabe no quién sabe también las reglas ¿Sí sabe? puede ser eh? sí <risa> más bien este chico como saben hoy tenemos entrenamiento para la co eh, para el evento así que creen sus eh, partidas eh, básicamente necesitamos este que los price se mechen me en vivo y en directo eh, nos digan el nombre de él, la sala y nosotros vamos a visualizarlo aquí con Aldana y con el amigo mío Así que, Papus, Aldana a Dané conmigo. Como, perdóname, Gustavo Rojo. Cuidado, Papus. Eh, ¿Cuál no va a estar? Gustavo, ¿Ya? me parece ¿Sí? que vamos a tener que cerrarlo en chat. que nos se mal. mal. Sí, por ahí tenemos a nuestros MS. ¿Te parece? Mientras que lo veo la cuenta para que puedas ver a los usuarios. Sí. ¿Vemos el video del torneo? Por supuesto, Papus. ¿no me agradecería mucho. Dale ya. producción. Listo, vamos. <risas> Gracias, directora. Todos los 3.700 dólares con el ganador, yo quizás. Ah, pero no. Oh, ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos ya sacando. Estábamos sacando números, allá con la lana, uh -huh. ya estábamos coordinando lo que íbamos a hacer después. Uh -huh. Pero bueno, no se preocupen, papus. Eh, ya saben, papu, los, son 3000, más de 3.700 dólares de premio. Claro, wow. ah, un montón, mira. Con... Sí, es bastante dinero y más allá del dinero creo que está la. la experiencia, la experiencia. Corazón. La experiencia gamer de jugar Walting con, con gente de otro país. Cerca, claro, Cerca tuyo, ¿no? Ya, yeah, claro, tú te pones más sentimental, ya, yo te traíz? vas... Claro. No. eso, porque es otro feeling cuando estás en un torneo presencial, se claro. vive muchísimo más. Se, se vive de una manera distinta y es muy, pero muy complejo también a la vez este, mantenerte al frente de tanta gente que te está observando. Obviamente ah, no, hay un sí. pozo que lo precede y que de una u otra manera tú ansías ganarlo. Entonces, papus, anímense la voz, compartan esta transmisión, compasen, corran la voz en los Land Centers a donde estén. Sí. Wallstein está con todos, ha venido con todo, papus, unos premios increíbles. Además, no solo en cash, o sea, me refiero a dinero, también va a haber premios, como le digo, de manera eh, eh, físicos. físicos ¿no? Packs, eh, combos gamers, muy muy suculentos para todos ustedes, así que anímense, ¿no? Para Algo que más que importante que a mí se usa, producción. También más premios. Tiene que verlo a nivel competitivo porque lo que se va a venir va a ser algo que. O sea, no voy a decir no, pero obviamente es algo que va a ser ya constante y que si vas a pagar tu prize, tienes que probarlo todo el año para que puedan ganar cosas. Y siempre estar atento para los mega venta, no, no, no. Claro, la idea Ay, es Amiguitos, mi su ponen sus para siempre por Exacto <risa> <risa> Hay fans que tienen años, ¿no? <risa> claro, eh, me acuerdo de uno como el amiguito Vicius Que tiene su clan, eh, clan El sí. Pride Vicious está fuertísimo, la verdad lo, La vez pasada los vimos en acción Así que nada papus, así que anímense eh, Participen Exacto. Por la experiencia internacional, por los premios Por los past gamers, para que equipen su computadora Y puedan jugar mucho mejor, por favor participen Miren, La verdad que lo, el último evento presencial Que hubo grande de que podemos decirlo fue el que se jugó el All-Star, donde Bolivia campeón o no, sí y sí alucina. Entonces, yo creo que los equipos bolivianos tienen que ponerse las pilas. Yo quiero ver a muchos equipos bolivianos por acá, sí, este... claro, justo en las escenas del video aparece el trailer la Fórmula, claro, por supuesto. En el evento eSport de Bolivia, aprovecha Bolivia, aprovecha. Sí, aprovecha. sí yo creo que hay países? mucho mucho talento ahí en Cochabamba, sí, hay mucho la Paz y Santa Cruz, de ley que hay. Harta gente que aún juega juego Stick. Así es, papu. Me parece que estamos llegando bordeando los 500 viewers. A ver, anímense, papus sigan compartiendo. ¿Número qué? Sí, creo que saltamos el primer cupón. Ah, sí, papu. sí, por importante saltar. Uy, ahí está en la pantalla. Ya pueden ver eso. No, creo que ese no era. A ver, no Era un truco, era un truco. Era, era un truquito, por favor. No despidan la producción ¿Qué dijeron ya? Me dijiste, no. ya la legraron No te vayan? Vayan. No, mira, mira, no, no, no es decir, pues pasa cuando sucede, no se preocupe. preocupen Lea en los comentarios que dicen los amiguitos no, no, no, de EWOLT ¿Alnano sí, no, no. claro, no, claro. claro, creo que sí, ah, ¿no? sí, ¿no? Sí, sí, bastante ¿Quién? En verdad no, es ¿no? De repente se entró a la oficina mira, se quedó como que... Increíble, la verdad. Ha venido, ha venido, ha venido a, a tela el amiguito este, Minion, ¿no? Con camisita. Su pantalón drill, color camello. me vas a llevar a comer después, Minion. Ah, su con comida. No sé. con, comelona, con comelona incluida. Increíble, ¿verdad? ¿cómo hace Minion, no? Enséñame, enséñame. Teach me, please, teach me. Bueno, bueno, ¿qué dice acá? Eh, una pregunta. Arán Torneo en Arequipa, me pregunta el amito? Cabel, Reyes, Carlos Atento al streaming porque vamos a saltar Los lugares en los que vamos a hacer Torneo, así que ¡sás! sí, Bueno, ya eso soltaron En eh. los banners de abajo sí, porque, increíblemente. Fechas, creo que ¿sí? ¿sí? está para ¿sí? el 6 de diciembre En Arequipa, Ay, en Chiclayo sí. Sigue y luego Lima Así es, en eh, pero... Trujillo también va a haber Sí, Les, les, les recomiendo que estén atentos En la gente de provincia porque En provincia se van a realizar Solamente un torneo de, de clasificatoria. clasificatoria sí. O sea, va a ser la única oportunidad que van a tener. Así no que sí. que estar a tener. Recuerden, Papu que estos clasificatorios son gratuitas. O sea, ustedes están este, eh, ya nos a participar. Nos voy a dar las fechas exactas para que los chicos, parece que lo están leyendo abajo. Eh, vamos a hacer lo siguiente: sí. Trujillo, el domingo 2 de diciembre a la 1 de la tarde. En el Lance Center Game Over Esports Center eh, se va a realizar la clasificatoria en Trujillo. ¿no? En la avenida Larco 1533, subversión California de Trujillo. California, Trujillo. Alucina, altura de la Universidad César Vallejo. Así que papus ya están avisados. Eh, guerra avisada no mata Wolf. Eh, la y bueno ya, uh -huh. ya la segunda clasificatoria en provincia va a ser en Arequipa el domingo 6 de enero. Así que Arequipa, inscríbanse, no se olviden de inscribirse en el, al correo Torneo torneo.com Inscríbanse antes de que cierren Las, las cupos. Sí, sí, claro. sí. Y Claro, exactamente, justamente en la página de de World Team va a estar los formularios donde ustedes van a poder inscribirse a partir de mañana. A partir de mañana, ojo. El día el 19 de enero, el sábado en Chiclayo también tenemos clasificatoria Papus, así que anímense. Postulen desde ahora, no vayan a... Bueno, en realidad los cupos no son limitados. Ustedes van a poder, eh, poder inscribirse sin problema. Pero que como dicen, guerra avisada, no mata Wolf. Háganlo con tiempo, no se queden dormidos. Y ya desde ahorita vayan eh, teniendo su Pride ya listo para que en último momento vayan, no estén a, organizándose. Para, ¿no? Que se, para, <risa> para que vayan practicando. Y recuerden que sí. va a ser solo una clasificatoria por provincia. Y ya. en Lima, el Lima, en sí, Lima vamos a tener tres clasificatorias. La primera. La primera va a ser el domingo 16 de diciembre en el local Versus Gaming de Lince. Así, así, es, así es. que los esperamos, con suerte yo voy a estar ahí, quizás no. no. <risa> <risa> Depende ¿Qué <pero> <risa> <risa> eh, Quizás si sí, estoy sí, para ese momento es posible, sí, ¿no? quién sabe, ¿no? Pero igual, no se olviden, Papus. Eh, la primera clasificatoria el domingo 16 de diciembre en Versus Gaming Center en Lince, Papus. Así que también esa es una de las tres que vamos a tener aquí en Lima. Así que pasen la voz. Las otras dos las vamos a ir anunciando pasando los días. Y bueno, la más importante, sin no lugar a dudas para los amiguitos de Bolivia. Atento, Bolivia, atento. Tenemos cuatro fechas, eh, de las cuales se van a dividir en dos ciudades. Eh, una va a ser en Cochabamba. Y las tres restantes en Santa Cruz eh, Así que, papus eh, Apase la voz La primera va a ser en Santa Cruz el 8 de diciembre ¡Uy, rico feriado, papus! ¡Qué bien, eh! Muy bien ahí, así que no hay excusa para no faltar Esto va a ser en el Land Sí, nada, nada, papus Ese día, harto, harto volte ¿no? En el Land Center, Mega Internet, cielo ¡Upa! Esto está en la zona Villa Primero de Mayo Plaza de la Villa Esquina con calle 5 Este Santa Cruz Bueno Ahí está, vamos igual, cualquier cosita está aquí abajito en su pantalla sí, por acá, por acá. Ahí está justamente la primera clasificatoria Ahí en está. Santa Cruz Se ha logrado Así, Así que, que, que esperamos en, en Bolivia, en Santa Cruz y en Cochabamba ya, sí, eh, no se olviden papu, que todas las clasificatorias van a estar siempre, eh, van a estar siempre observadas por eh, este, por personal de Sofnix, así que no vamos a tener problemas con, con, con supuestas eh, Hacer, hackers no, no, no. o algún usuario que esté usando con cuenta de otros. Todas las cuentas van a estar siendo verificadas minuto a minuto en partida tras partida. Así que. Sí, mañana aparecen las reglas, mi forma de producción también para que todo esté clarito y no haya problemas ahora, que no pasemos problemas anteriores como negar al Star y esas cosas. Yo este, pido a todos ustedes, para seriedad ante todo, recuerden bueno, que se están jugando mucho, mucho, mucho dinero en por medio. Hay mucho juego. Mucho así en que juego. por favor, la seriedad del... Sí. Bueno, eh, vamos entonces a iniciar las partidas eh, de los Price 5 vs 5. Estas son unos entrenamientos para la Softly Lata 2019. Así que vamos a ver. Claro, claro, me tienen que escribir ellos en la, en el chat de, de, de, para poder saber qué sala es, en qué todos están jugando eh, para poder visualizarlos, ¿no? A ver, niño no sé tú, ¿qué sí. me dirás a decir? Yo creo que, yo podemos ver un Pride battle, quizás ya. Ahí, un Pride que esté recién iniciando, o quizás alguien se quiere meter un war y quieren que lo veamos, lo pueden escribir en el chat. Perfecto a ver, a saludos a Diana, ¿te parece? Pero ya, a ver Ya gané el torneo, Agrega Maldana <risa> ah, O <no, risa> bueno, sea, leen los ¿quién que quieren? se leer eh. no. Claro, no me leas los ya que se están se maleados se No son se maleatres, se ¿sí? ah, por favor eh, Pero no hay saludos Nadie no quiere saludos ya no me quiere. No, no mira, cuentas nueve No, cuentas cinco y vamos no van a aparecer tus saludos <risa> ¿Qué cosa? A ver, ahí cinco Ya salieron, saludos a No se mueve un saludo para Edwin Mendoza Aguirre, que me manda saludos, para Jean Paul Saavedra, Machare, por ahí te mandan saludos. Creo que sí, ha no pasado más tiempo, creo. <risa> porque. Un saludo a Lana, uy, muy rápido, saludos Pepa. Oye, ¿qué pasa? Ya terminamos eso. Sí. Este, ese, ese momento ha sido del pasado, ya no más Pepa. Porque Ay, porque no, no, no. Porque bajas, me han dicho que bajé de, sí, de peso, es bastante, cierto. ¿De sí. Sí, sí, verdad? Bueno, sí. ¿Qué te has visto hace poco? <risa> Yo te he dicho, pues, no, me Yo vez... he visto hace poco. Yo también, te dije, has bajado de peso un montón. Tú, niño, ¿qué crees? En sí, empresas, también, ¿no? sí, claro. Por supuesto. Pero sí. mucho, ¿para bien o para mal? Mira, ahí en el video se ve bien. <risa> <risa> bueno, ya saben, papus, ahí tienen a Aldana nuevamente con nosotros Salud. compartiendo, ¿no? ¿Encontrarse la sala? No, no hay sala. Saludos a Miguel Ángel del Valle Campos. Y a Renzo Ángel. Salud, para no Gracias. sé quién, no conozco esta persona. Eh, saludos Mendrugo, Jefferson BC te saludos, Un Jefferson. saludito para Jefferson, ¿cómo estás Papu? Saludos. Te, te clama Muy rápido, vas a los comentarios a Oliver, Oliver NFZ Saludos Oliver, muchos besos y abrazos para ti Ya sí. estamos, eh, no, todavía no bien, estamos, ¿todavía, estamos, ¿todavía, todavía? ¿Todavía no? no más. Todavía más saludos entonces Saludos Pepita, Eric, Midaya sí. ¿Listo? ¿Listo entonces? Espérate Ah ya, ¿les puedes hablar por ahí, ¿no? Sí eh, que estamos que en una corta que no me sí. hayan mandado un 160 kills porque si no bueno saludos a mandar la plida ahí comenzamos ya no importa más saludos ya no, eh, yo, no todavía no empiezan todavía no, no empezamos más sí, más. puedes conversar con ellos el relájate. Relájate. Relájate, hace es. tiempo me pone nervioso <risa> no estar acá devolver <risa> <risa> de volver esta silla de verdad se me ha erizado la piel la piel tengo que traer calor sí, sí, todavía, sí. tengo que hacer... Aldana un buen hijo. <risa> ah, <risa> Saludos Aldana, se han puesto. Diseo. ¿Qué cosa? No, los papos están pero al recontra al fuego te los vamos. Pero ¿sabes? ¿qué dices? ¿Está bien? ¿Está bien que haya vuelto? ¿Qué es lo que opinan, chicos? Quiero saber su opinión. Si es que me quieren, si es que no, si ya me superaron. Me gusta, si todavía güey. siguen llorando en las noches por mí. <risa> porque yo sí lloro por ustedes en las noches. Especialmente por Mendrugo. Hay Jairo Sánchez, ¿cómo cómo? <risa> <risa> pues, sí, pues la verdad que Alana, este, bueno, es cierto, muchos usuarios me han escrito por ahí, pidiéndome Ay, tu descenso. No Varios, la verdad, no puedo. Mi mano es pequeña a, a, ante todos los comentarios, ¿no? Estamos esperando que solamente uno. Eh, los chicos está, eh, va a ser el equipo me parece, el Bright Trujillo Wolf versus Vicios. Eh, ah ambos. mira. Por ¿Vamos? ahí Nick Guamán era el que nos estaba enviando sí, la sí, sala. Sí. A ver, Nick, si te apuras en llamar a la persona que sí, falta. Sí, papu, ¿eh? A ver, ahí ya, está. Llamo a tus amigos, por favor. Estamos acá del tiempo, ya. ¿Qué más? Da a dar a otro hijo, ¿no? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos van a No sé, <risa> ya. No puedo perder mis figuras. ¿A quién le llamo usted para <risa> ti? <risa> <risas> Va, vamos viendo quiénes están. Allá, claro, vi. puedes, puedes visualizar la pantalla claro. aquí como pueden visualizar. Está el Equipo Vicious contra Trujillo Wolf. Tu Diablo, Insanity, Di, Desco, Seco diré, Mujeriego, HS. tú, Mujeriego. tú Alf, Alex, Wolf, Alex diré, Chávez, Corona, Newbie, New Hunter y sí. Newbie también. ¿no? Dile que Go, que ya empezamos porque ya estamos en vivo. Si no, vamos a tener que irnos a otra sala. Estamos en vivo, Papus, goes, now. Vamos a regresar. Nos vamos a dar un minuto, si no, nos vamos a otra sala. Sí. Así que pueden ir pasando sus <risa> salas no en normal. Ya está, no te Ahí, Fer dice, sala 29. Si nos claro. pasa el minuto y no, no están listos, nos vamos al 29, pero también tienes que estar listo, David. Falta regresiva. Claro. Si no, no, todavía nos falta un minuto. Falta güey. un minuto un poco más, o sea, me parece <ríe> más de 10. Vamos a esperar los, brevemente. Ya los chicos están dándole el listo, pero falta. Le ¿Estás listo? No, ellos tienen que darle peje. <risa> <risa> ¡Ay, ay! ¡Al Dani! ¡Al Dani, es tu canal, ¿verdad? Sí. sí, ay, gracias por hacerme acordar de, este, de mi Cherry, gracias sí, claro. Minion Sí, por favor chicos, suscríbanse a mi canal de Youtube que estoy como el Gabriel Si tú te suscribes, estás suscrito Por supuesto, por supuesto ¿Minion? que no. Sí, claro ¿Qué Sí, sí, sí sí, oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Ya estamos en partido, más bien, este, vamos a ver la partida bueno, bueno. ¡Go, go, go, go! ¡Rápido! Sí, ¡Lo necesitamos! ¡Mi Cherry! Una muteada, por favor, ahí sí. ¿Y a vamos a empezar ahora, está el equipo, eh, en este caso Team Trujillo versus Vicious, estos Price la verdad van a dar que hablar, protagonistas de Waltzing sin lugar a dudas, sí. vamos a ver entonces. Ahí tenemos a Newi que también sí, lo he visto jugar varias sí. veces. Sí, sí, la vez pasada estuvieron en, en, este, en el stream y de verdad que dieron harta harta mecha, vamos a ver hasta el momento los papos quiénes vencerán, ¿a cuál le vas Aldana, a Vicius o a Team Trujillo? A vicios, voy a avisar. Uy, le das a vicios Lo has logrado Vamos a ver entonces a los amiguitos en cuestión eh, Acá está Tiltrujillo Se van a ver las caras, me parece, en breves de ver alguno que se va a arriesgar primero Sí, tiene que salir a, ahí al medio Es el punto del encuentro, papu Ya se están viendo las caras Una pared solamente los separa Qué guay mapa, ay. ¿no? Sí, este el mapa nivel. este mapa es uno de los... Eh, torneo, del creo. torneo, creo Del torneo, creo Sí, sí, sí Uy, empezamos a ver los disparos Ida y vuelta, señoras y señores Equipo azul conformado sí. por T Trujillo Wolf. Van a tomar otro rumbo, creo, los del rojo. Sí, me parece que sí, no hay que folear, vamos a ver. <risa> Ajá. Creo que nos quedamos a modo cámara ahí en esa parte porque ahí es donde van a entrar. ¿eh? Sí, vamos a ver eh, qué va a pasar acá. Todo se suscita ahí, ya vamos viendo un poco la situación. Go, go, el, el, el, ambos están siendo muy cautelosos, ¿ah? se están aguardando estos es perritos guardián como lo conocemos si sí, La gente tiene que darle acción, si no la gente se duerme Se me duerme la gente, papu, va, ah, cuidado no o sea, más, Yo ¿sabes? me aburro Ah, listo, acá el Dana se aburre, dice no sí, sea, Quería decir que igual, no se olviden que los códigos que soltamos en el chat Se tienen que poner en mayúsculas y todo junto porque, Sí, ahí vamos a un poco de acción Ahí se se, se lista la gente, sale, Corona va a caer Sí, cae nuevamente el equipo Se desarma el equipo de Edicio Increíble, la verdad Bien, yeah, mi equipo! Vicious, go Vicious. Increíble, la verdad. Ahí está el equipo Trujillo Wolves sintió la pegada nuevamente. Creo que error del equipo de azul al dejar a dos, dos personajes dentro del, o sea, fuera del combate. Sí, la verdad que se. No sé si confiaron, creo que dudaron y a veces la duda mata. ¿eh? Recuerda Aldana, la duda mata, no sabes. <risa> Hay que tomar acción en el momento. Es Así ahora es, o en caliente, estás. en caliente, dices, ¿no? ¿Qué? O sea, en caliente se agarran las cosas, pues Aldana. <risa> Sa te pasa. ¿ah? Ya bueno, vamos a empezar ver la, la partida. <risa> Acá estamos. Adana se se sorprende el Dana, vamos a ver entonces. Me estoy eh... moviendo. No ah, ya. perdón Ahí está nuevamente la acción. Un <risa> full head increíble, la limpieza de la manta, su aparición, el lobo no puede contraerse. viene en el especial a 10/10. Increíble con, nuevamente. ¿eh? Con se queda de vida? Con 41. Con casi nada de vida. Complicada es la situación. ya insanity Insanity no pudo hacer nada, su equipo cae. Por pedazos, nuevamente Vicius, haciendo... Yeah, sí. es que lo que pasa es que les he, les ah, dado los a Timmy da suerte. has bendecido, dice. Vicious juega todos, bien, todos bien, los bien. días, se entrenan todos los días. Eso sí es verdad. Muy buenos jugadores están ahí. Así que, papus no se olviden. Quiero hacer recalcar que eh, el tema del Pride Ladder no tiene nada que ver con el torneo que se va a realizar eh, en las clasificatorias. Estos son por clasificatorias. Así que ahí se va a medir en vivo y en directo tu calidad como Wolf practiquen practiquen ahí pasen las 50 horas al día jugando golf ¿sí? así es pam pasen así. buena recomendación la de aldana la verdad ¿no? la práctica es el maestro pues bueno, si tú lo has dicho ¿no? la práctica claro. es el maestro hay que practicar hay que practicar ¿no? hey, me parece muy muy bueno este papá yo todavía llegado a practicar mucho de así Vamos a ver, sí, porque tiene controlado, mira, ese lobo que lanza especial ahí, eh, tiene el control de la. Uy, va a aparecer, se va a salir con todo. Increíble, la verdad, va a ser la limpieza de la casa, pero nada, pasa con tú, Alexis, cae nuevamente. El equipo rojo se mantiene. Ay, ay, ay, agárrate que te muerden. Vamos. Vamos, queda solo tu diablo. Uy, y uy, la limpieza de la casa. Ahí está nuevamente vicios. La bendición, es la bendición que les di, es la que pasa. Muy buen trabajo. ¿eh? Lo siento. Muy buen trabajo del equipo de eh, Vicius, la, la verdad, hasta el momento eh, vamos viendo resultados, el equipo de Trujillo Wolf. Eh, ¿Qué, qué parece si vamos a Chávez F -L porque está haciendo todo ahorita para ver Ya, vamos a ver Chávez entonces. Acá está la M M M M El Master Killer, increíble, la verdad. No se olviden Papos que Trujillo también será sede de una clasificatoria el 2 de diciembre a la 1 de la tarde. Pasen la bocina, papus. Ahí, ahí, ahí. Se van a ver las caras nuevamente. Ahí está Chávez. está ahora el momento del ataque directo. Gracias a él, papu. ¿eh? Vamos a ver. Uh -huh. Cae tú. Ah, eh, bueno, cae Alex HS nuevamente. Se arriesgó. Me parece que el equipo trujillano está haciendo. Se está dejando ganar un poco la ansiedad y están generando muchos errores para su equipo. ¿eh? Trujillo, tú puedes ya. Me cambiaré de team. Y de ti, Trujillo. Vamos, después muchachos. Vamos ahí. No, es que hay una desorganización. Sí. ¿Es por eso que están Ahí estamos viendo la ley en Royal nuevamente, la Wersey, increíble, la verdad, logrando eh, no poder llevarse el kill. La verdad, complicada la situación, aparece el lobo nuevamente, limpieza por parte del equipo trujillano. Vamos a ver, Vicio ya pone la bombilla. Ay, ay, ay, darle, señor. Organícense. Acá está instante que creo que es hasta ahorita el, el jugador que como oh, que le pone la ¡Ay, ay, ay! se no, encuentra con el lobo, no te puedo creer, va a caer, ahí está no, nuevamente. ¡Ay, ay, no, aparece la última, quiere limpiar, no va a poder. Cae la, la, la, la, simplemente a mano del equipo rojo y no, vicio nuevamente! Hijos, ¿Qué pasó? ¿Cómo los hace? Una Un saludito para Irving Bat que nos está mirando a través de la transmisión de Street Latino. La verdad, el Papu, recordémoslo Irving Bar, en la final del All Star, el famoso, el famoso usuario que sacó la cabecita. Sí, la cabecita, papu, ¿qué pasó? Nunca me voy a olvidar los gritos de Takob esa noche, la verdad, papu. Es que en el torneo, eh, cuando sacó la cabeza, eh, este, Tacoma Gritope. ¡No! Pum, ya, ya. Pasa cuando eso se. La vivía. Sucede. La vivía, la vivía con todo, ¿verdad? Ahí está nuevamente viendo ya. Aparece. Mira qué buen control por parte del equipo vicio. Generando el uso de las granadas por parte del equipo crujillano. Y ahí están las consecuencias nuevamente. Quieren seguir atacando, van a tener que salir, tiene que mostrarse uno. Muy cuidado, se viene, ahí está el gencho por parte de Corona sobre mujeriego, increíble, oh, la mujeriego, verdad. ¿qué pasó? 4 a 0 por parte de Vicios, nuevamente ahí está el equipo parte de Corona, quiere llevárselo, ahí está nuevamente el equipo de Vicios, equipo limeño me imagino, lo está logrando, ¿ah? O sea, nos vamos a ver entonces a Vicios en, la, en la, cualquiera de las tres calificaciones. Ahí, la lengua traba, ¿no? Ahí está nuevamente el Equipo Vicios logrando eh, la victoria 5 a 0, tal paliza, papua ¿eh? Una cosa de locos, ¿eh? Vamos a ver entonces ahí a tu Diablo en, en escena, el Equipo Vicios lo han logrado. Ah, arriba está, está ¡Ah, ya me veo! <risa> ¿Desde qué momento, ¿eh? Hace rato, hace o sea, rato. ¿Hace rato? Ah, mentira, bueno ya, ahí está nuevamente el equipo de Vicios, trasladando su invicto ya. Si es que en esta oportunidad el equipo Trujillano le da esa opción, vamos a ver en acción nuevamente al equipo de los Lobos. Uy, sí, muy complicado. Ya sé que no tienes posibilidades de ganar, pero al menos una, pues, al ritmo. Vamos, papus, ahí está nuevamente la. ¡Ay, ay, ay! La limpieza, por... Ajá. Vamos a ver Insanity nuevamente Logrando lo imposible, nuevamente ahí está Que caer, va a caer, uy caen como oh, va, Como no nipes. increíble El equipo Trujillano sufre las consecuencias Y acá está Bujeriego controlando La situación, poniendo la bomba Poniendo en apuros o sea, el equipo Trujillano Ahora hay un tiempo y ahí está Le falta práctica chicos Limpieza total por parte del equipo viciosa Increíble la verdad Bueno, lo han logrado Pero ganó el equipo rojo claro por, por el tema de la... Entiendo, entiendo la bomba ¿no? ahí está la manca nuevamente su, en sus pantallas el equipo... Ellos re, tiene que haber un replanteo ¿no? ¿te imaginas una volteada eh, por parte del equipo Tukiu? este sí, sería muy emocionante pero lo único creo que sería que tendrían que hablar más comunicarse y ir juntos porque si vamos separados no hay sí. hasta el... Bueno, uno donde muere la publicación de la es de la fundamental, chicos, por favor. Es, es cierto, es cierto. Hay que tener mucho cuidado, papu, porque si tú te, te lanzas así a la guerrita, no, no tu la equipo da. puede verse perjudicado. La estrategia dónde está, chicos. ¿Alguna otra recomendación mínimo para el equipo go, go, de go, go. Nada, ah, claro. la verdad. <risa> <risa> <risa> sí, espérate, te voy a agrandar. ¿Cómo? Eh, bueno, vamos a ver entonces este, la situación, la situación, Aldana, la situación. No, no, no, no. ¿Qué es lo que ha pasado? Dios mío, relaje el equipo. <ríe> vamos a ver al equipo al equipo trujillano controlando un poco la situación porque ya no este, se lanza el ataque. Ahora me parece que están más a la expectativa. Recuerden que la bomba ha sido activada y el equipo de Vicious tiene que controlar, tiene que desactivar. Vamos a ver, ahora se van a ir a otra parte del mapa. Ahí está nuevamente Fedecio por parte del equipo de Vicious limpiando la casa nuevamente. Vale. Ay, ay, ay, complicada la situación El equipo azul queda con solo dos jugadores Ay, ay, ay, se te viene la noche, papo Cuidado el arañazo por parte del equipo No te puedo creer, uno versus uno Esto va a ser partida, no, la bomba No te puedo creer, no hay formas 30 segundos y hablamos Ay, ay, ay, Trujillo Gol, ¿cómo haces? Está bien, ¿ah? se viene la y se han puesto las pilas Los amiguitos, eh Está bien, ¿ah? me da gusto, ahí está Dos, cinco a 2. en este caso Trujillo Gol no se quiere Ir con las manos vacías Vamos, vamos o es sea, que le Uy, la bendición. pero no es por hablar mal, ¿no? Pero, o sea, la verdad que eh, la bendición de Aldana sí tiene efecto, ¿eh? Obviamente Lo has logrado, Aldana le has logrado tu equipo. Trujillo, vamos Bendecitres Ay, ay, ay, bueno, ya Vecitos está Benditos y abrazos para ustedes Para que puedan ver ¡Al Ahí está ¡Muy bien, Palma! ¡Muy bien, Ben! ¡No, no, está. Mal, no, no <risas> bueno, Trujillo, por favor! Increíble, la verdad La situación para los equipos de Lima, eh, como Vicious está, está siendo un poco relegada, el equipo no quiere de una otra manera llevarse, aunque sea salir bien parado, no darle el vino Bueno, es que ahora ellos se están tejiendo de la bomba. Claro, es que es importantísimo el control de la bomba en este tipo de mapas porque el equipo contrario ya no, tendría, no está obligado a atacar, sino a defender, a mantener el control sobre el mapa. Increíble, la verdad. El equipo de Trujillo Wolf se ha puesto el las equipo. pilas. Sí, completo el equipo. El el mi mi mi mi eh, Trujillo, Trujillo Wolf, ¿no? Los lobos de Trujillo. Vamos a ver hasta el momento la situación. Ahí está. Ya los han visto. Ya plantearon la bomba. Ay, ay, ay. Agárrate. Agárrate, Lana, porque se viene la noche para el equipo de vicios. Increíble, la verdad. No. Limpiando la casa nuevamente. No, Vamos a ver acá las bombas. Ay, ¿no? ay, ay, se van a mostrar nuevamente Trujillo Wolf Está controlado la mesa y ahí está nuevamente el equipo de Vicios va a quedar solo un jugador, increíble, la verdad Chávez nada más y nada menos se va a encontrar con todo el Perú Agárrate Papu que nadie te va a soltar, cuidado, no te puedo creer Ay, ay, ay, tres para Trujillo Wolf Cinco para Vicios, increíble La voltija ¿eh? Aldana, Aldana, ¿qué estás haciendo, Aldana? No te puedo es creer mi no, Es mi don, es mi ay. Es tu don, dices sí, ay, I, en, el, eh, en el gameplay y hemos subido 100 viewers Wow, ay, Dios, increíble, efecto Aldana La voy a agrandar más Agrándala, agranda, agranda, que... la agranda Vos falta la pantalla. no por... <risa> <risa> <risa> ven, mira, ven, mira. <risa> Bueno, ahí está nuevamente el equipo Vicious que ¿Ah, tiene ¿no? que replantearse No, no, No, te preocupes Aldana, contigo está 6 solo, la verdad ¿Estoy siendo go, gorda? No, go, nunca, nunca, ¿cómo va a ser? Por favor Estás fitness, estás fitness, este amigo de lana. Tendrían que estar acá para ganarse Papu con la presencia de lana, sin lugar a dudar. Vamos a un paréntesis a Diego Lizarra, que mañana es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Diego, comparte el streaming y gracias por vernos. Gracias Uy, uy, ahí Insanity casi se va a duelo con el Papu del equipo. ¡Suscríbete al canso de increíble! ¿Por qué me estás Disparando. Ajá, Disparen nomás con fe, vamos a ver Ahí está nuevamente es el es equipo eso? perú El equipo trujillano sin todos los problemas Increíble, la verdad El equipo uy, uy, el equipo de vicios está descontrolando papus la verdad, sin complicar la situación Vamos a ver hasta el momento Queda y nada más Quiere limpiar la casa, no va a poder Se viene la noche, ahí está nuevamente el Trujillo Nuevamente, señores y señores Haciendo el defuse de la bomba y ay, No, no, no, Aldana ganó El equipo de Vicious, no, increíblemente ay, no, ay no Es que han cambiado de color, pero es este, Alanita sí, Capa Pasa cuando no sucede, pero ha sido un muy buen duelo Sin lugar a dudas, 6 para Vicious 3 para Trujillo Wolves. Esto ha pudieron? sido una y cosa de lobo ¿no? Qué rica partida ¿eh? Ha sido mejor, me han quedado en cero. Sí, eh, no, no, no Ha sido muy buena partida, la verdad, Aldana ha sido muy determinante sí, en esta partida. La bendición ¿no? ha sido determinante. La bendición, la bendición. La Me parece que pasamos el cupón. Ajá. Ahí está, ya la producción se ha. El, el segundo cupón for. es Ford. ¿no? Ford. For. Sí, Así sí. que el primero fue eh, Ready, el segundo fue Ford. Eh, y al tercero prontamente lo van a aparecer. ¿no? Recuerden que tienes que en mayúscula. <ríe> dice acá, Aldana, ahora estás en Walton. dice Carlos León. Bueno, sí, ¿Vamos ha venido. A otro lado. Sí, pues, Yo la siempre verdad. Siempre sea oficial. Oye, bueno, no, millones no, bueno. Yo soy <risa> la World sí. Ah, claro. Ah, claro, por supuesto, claro, sí, claro, supuesto. ¿Tienes trabajar en otra parte? Jamás. Jamás, no, no nunca. Oh, ¿Qué creo. va a ser? ¿Qué Habrá que creer. Bueno, un saludo un saludo, saludo de Trujillo, de Diablo, Wolfman. ¿Qué? Yadir? ¿cómo es eso, papu? Saludos a Dana, me dice eh, los papus. ¿cuántas? a, su, a su, qué, señor Minion? ¡Ay, no, por Dios! Shaolin, ¿cómo es eso, papu? No puede ser. Pero yo no entiendo por qué pasa el payan Eso no existe, papu, eso no, no es verdad No, no, yeah. no ya. Ay, ya no No, no Pero, ya no lean, dice que Sí pues, <risa> te, te mando te un saludito, dice Busco Tin, apoyo Torneo, dice Irving, eh, Brian Ramírez, que es nada más y nada menos que el amiguito Irving Bat ¿Cómo estás, hermano? Ahí, si vuelven a juntarse, pues, el, el, ¿te acuerdas el, el Pride de tacome Claro, claro Bristik no, Por supuesto que, bueno, y creo que ahora tiene otro. Sí, sí, se ha reiniciado aparentemente. un ¿no? jugadores que, bueno, quizás no tengan el... Hagamos saludo para Michael, que está ahí, administrador de Game Mafia. Ana García Cruz, dice. Ah, ¿no? Aprovechando esto, sí. eh, comentarle a los chicos del, de los grupos que por favor eh, siempre estén en constante revisión de sus grupos para que mejore la comunidad, porque ustedes son una pieza clave dentro del juego, ¿no? Manejan bastantes usuarios y creo que dándoles consejos o filtrando a las personas que promueven el juego ilegal apoyarían bastante. Mira, hay, otro salón, hay otra sala que tengo, pero está Sector Team y, y, y estábamos buscando equipo para combatir y aparentemente Vicio se va a apuntar. Vamos ¿Vicio a ver. de nuevo? ¿Lo crees? Sí, pues no sé, eso estoy viendo. Sí, vamos a ver si hay una sí, oportunidad señor. De, de otro equipo. Sí, otro ya han jugado, Vicio. Ya vemos que son ya lo máximo. Esperamos vamos. verlos en el torneo, por favor den la oportunidad a otros para jugar. Sí, la verdad que sí, Papus, sí, a ver... Eh, ¿Están jugando a ver Sala 8? A ver, dame un segundo para poder visualizar... uy! uy ¡Ajá! ¿Sí? ¡Acá! ¿Puedo lo, entrar ahí? Sí, sí puedo entrar, vamos a ver... Vamos a ver, eh, que son 3 vs 3, ¿ah? sí, así que... Mejor. Está bien, está sí, bien, cortito recordar. nomás. Así que esperamos a Vicious en la clasificatoria, en la primera clasificatoria en Lima, el domingo 16 de diciembre. Recuerden que vamos a dar premios como Pax, Pax, Pax Gamers. Packs, games. No, no, Danita, Pax. por favor. Esas cositas por, por, por inbox nomás. Ya. <risa> <risa> ya, vamos a empezar vamos a en breve. Sí, ya estamos en partida. Vamos entonces... El a la famosísimo de producción. El Pray Loveros, famosísimo Pray Loveros contra Fortaleza. Vamos a ver en acción todo lo que se ha dicho. Vamos a ver okay. entonces, señoras y señores. Mi bendición va para... Ay, Ay, no Fettick no, aquí Fortaleza. No, sí, no, no, no, fortaleza Fortaleza, ¿no? Ahí está Fortaleza nuevamente limpiando la casa, se van a encontrar nuevamente el apoyo por parte de los equi el equipo Novero, oh, increíble oh, la verdad. Uno Queda 1-1, señoras y señores, oh, sí, señores. Attack, Sky One versus Ninfix, pero va a caer, me parece. Sí. Sí. Era no, ¿no? complicado. Fortaleza es que ni tarda que venía. Ah, Hasta hemos un poquito la vida. Sí, Hasta hemos un poquito la ya a partir de ahora Fortaleza con fe, con fe. fe. Bueno, se nada, no se olviden se se de compartir la transmisión, Papus. Ahí está la, la, eh, la partida entre Fortaleza versus Loveros. Vamos a ver la calidad de los jugadores de ambas escuadras. Hay que el Bray Loveros y el Bray Fortaleza, ¿verdad? Vamos a ver en vivo y en directo si todo lo que se dice es verdad, Papus. Acá tiene que ser la partida un saludito para todos los papus que nos siguen a través de volte latino señoras y señores gracias por vernos gracias por apoyar el streaming compartan comenten comenten que me queda acá comenten que ya no quieren de perdóname vamos a ver entonces es el oficial es el oficial dices equipo vamos ahí estamos viendo el equipo van a darse la mecha ahorita cuidado la ley no hace su daño papu cuidado se va a caer ahí está nuevamente el equipo de fortaleza Fortaleza, vamos, he puesto mi corazón en ustedes, por favor. ¿En serio se le escapó? Sí, yo también pensé, pero ahí está nuevamente el equipo azul logrando lo increíble, 2 a 0 hasta el momento. Bueno, pues yo soy santa, pero no puedo ser milagros tampoco, Fue bien ya, pues. ¿Qué pasa? <risa> ay, ay, ay, equipo, Fortaleza, ¿qué ha pasado? Por Vamos, vamos, pónganse las filas. El equipo de el Loveros, eh, comandado por Sky One, está que la rompe hasta el momento Vamos a ver si sí o no Si sí, nos quedamos con Sky One, ¿vamos sí, a verlo? Es el que más me ha llamado la atención hasta el momento eh, ajá, ahí está, va a dar la cara, increíble, la verdad, va no a hacer caso nada más Uy, uy, qué buena amarrada, sí, increíble, qué, la qué verdad buena, qué buen control de... Sí, hay un buen control de mapa, ¿eh? hay, hay limpieza total, con 15 de vida, vamos a ver Uy, uy pero, Alanita, coméntanos, por favor. ¿Qué? ¿Mi po ¿Qué? ¿Mi ¿Qué? Ah, mi foto. Ah ya. ¿Los, los ah, ya, no, eso ya. Bueno, sí, coméntanos más, Alanita, con confianza. No, no quiero ponerme... No, nunca tanto, nunca. Es una petición de fútbol, parece. Es que en cualquier momento va a decir, gol. 3 a 0. increíble, la verdad! No, pero es, que, es que esto es parte del juego, pues, Aldana. Aldana, qué, qué fuerte ha sido tu visita el día de hoy. Sí, agarra, sí has miedo. conmocionado, has conmocionado. No, estás sorprendido totalmente. Acá hay varios comentarios positivos. O sea... Negativos también, no ah, sí es lo que estás diciendo, me, ¿no? Me, me equivoqué, signo Aldana, te pareces a mí sí, ¡Woo! ¿Cómo es eso de amigo Rambo? Increíble, la verdad, poco no tiene códigos Ahí está, cae nuevamente El oh, equipo... ¿se bueno todo, Se recuperó Se recuperó, ¿ah? ¿eh? Una de Aldana ¿Qué ¡Fortaleza va de ganar! Me por mí. Nuevamente Yo cuando llegué, Aldana la vi Y dije, ah, hola, ¿cómo está? Después agarró Y este... Y fue un toque, volvió Y ¡Woo! ¿Me quedé? ¿Qué? Ay, ¡Aldana! de modo pirañita ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo haces? Yo? ¡Aldana! ¿Eres tú? ¿Cómo Me metí al baño uh, ¡Cinco minutos! ¡Tarán! Increíble, la verdad Una transformación Así como de lobo humano Así no. Vamos a ver la partida Entonces ahí está ¡Oye! Soy el lobo Vamos a ver Ahí están los amiguitos de Fortaleza Que tienen que ser precavidos Están a un solo A una a, Bueno, a una partida De perderla uy uy, la bomba está en por los pies no. increíble la verdad gol dice es que nah, de verdad ya Aldana, narra la partida Aldana, por favor narra no no narra por favor no no narra narra por favor no no na, no, narra, narra, favor. no no no ver, no no no uy, la limpieza por parte no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Cuidado papá, se en oh, la noche ya, 23 de vida, va a caer arroyo, ¿eh? arroyo el amiguito china, la verdad ¿eh? es lo que podiste, eso es lo que podiste? Está bien, está bien, vamos Hasta a ver Hasta el último, rey Sí, está el bien. otro yo venía cargado con el dash y pudo soltarlo Dice, Aldana, saluda a mi mamá que está viendo el video, te dice, Diego portal Voy a saludar a mi mamá Ah, listo A mi mamá que espero que esté viendo el stream, gracias No, no, ella siempre lo ve Veía solo más por Spy que por mí Ah, es que le gustaba este a le gusta el K-Pop, ¿no? este k <risa> <risa> uy, uy, ahí están nuevamente los equipos encontrándose en Ictiva, parece que va a caer muy bueno el apoyo por parte del equipo rojo, solo queda uno vamos a ver, no Papo, no cargues arriba te van a ver nuevamente ay, ay, ay ya máteno, máteno. ¿Cómo? No, no, fortaleza. Ah, no, yo estoy con fortaleza. No, no, no. Uy, no, buen control de mapa nuevamente, pero eso es todo para el equipo de eh, eh, fortaleza, limpieza total por parte de los Me están dejando mal, chicos. Ay, pasa? ay, yo ay. apostando por ustedes. Pasa cuando sucede, mala Aldanita? en El amor, mala suerte. ¿En el amor, ¿por qué en el ma mala suerte del amor? Cuéntanos un poco tu drama, Aldana. ¿Cómo que mala suerte del amor? No, es que mejor hay que ponernos... no, quiero Uy, grabar, no ya, ya. Que en vi, el juego. Vi que me hiciste la mirada esa de que... No, eso no, eso no, ¿no? Capa. Sí. <risa> bueno, no importa, ahí está nuevamente. Ella no te ama, dice. ¿Cómo se llama, Papus? Ahí está, Loberos y Fortaleza. Me parece que Loberos va a caer. le queda solo uno. Uy, vi la limpieza por parte del equipo. Nuevamente, Real la toca cae. Y ahí está. Nick Fick logra la partida. 5 a 2. ¿Qué opinas, tío? Y no sé cómo, pero resistió, ¿ah? ¿eh? Una cosa de locos, la verdad. Producciona. hoy me sacó el jugo, ¿ah? ¿eh? La verdad, no puede ser, ah ¿eh? O sea, no vayas a. ¿Por qué me miras así, amiguito? Eh? No sé, Se emociona, no sé. cuando te ha sacado el juguito y dije. Uh. No a llamar, qué feo. <risa> <risa> <risa> estoy, estoy llamando a la casa la vez. Ay, ay, ay. Bueno, Lana, igual ha sido un gusto tenerte, la verdad. <risa> Con nosotros, obviamente, ¿no? Vamos a ver este, <risa> vamos a ver la partida. ¿Qué pasa, Mini? ¿Por qué te ríes, Caso? ¿Qué fue? ¡Uy, la limpieza por <risa> parte de azul. Logró, Lo ha lo, lo logrado, increíble, la verdad. La protección por parte de Real Attack, pero nada va a poder ser. Ahí está, Lobero, va a caer, me parece. Queda solamente la Mito, Kai, Sky. Uy, uy, parece que se viene la Volti, señores. ¿eh? ¡Ay, ay, ay! La limpieza por parte del equipo azul. Nuevamente le va a caer el Loberos y ahí está. Nuevamente... Te imaginas una no... What the fuck, Shaolin, increíble, la verdad, cómo hace Papu, la verdad, mira, fuerte de declaraciones, no entiendo de dónde ha salido esa información, a mí me salen esos comentarios de mi perfil, lo tengo bloqueado. No sé, la verdad. me diciendo corrupto y ahora me dice suerte, la Suerte con la, suerte con Alana, cómo Papu, la verdad, increíble, la verdad. No, por favor, chicos, qué pasa, no. Señor, me... Todo un señor, todo un señor. Por favor. No, es un de me casa. 50 por... años? Claro. ¿No? Claro. Bueno, ya también se mala. Ay, no sea, sea pues. Listo, Dante. Muchas gracias. Si sí, yo tengo 18 18 años hacer, de, de, de de, de, de cosplayer. Bueno, vamos a ver. Entonces la partida desde este momento Fortaleza contra Loberos. Increíble, la verdad. El equipo peruano. Bueno, ambos son peruanos, la verdad. Vamos a ver Fortaleza. Claro pues, porque todos son de nombres peruanos, pues creo que no la voy, no, lo veo muy difícil Ah, sé, sí, pero China ha quedado como una viva ¿eh? Ajá, así que vamos a ver hasta el momento La manca oh. se su aparición y 6, 5, 4, papu, ¿la verdad Ahí está Aldana, ahí está. nuevamente, Aldana, dé algo a los televidentes, por favor ¿Cómo, cómo? Ahí, ahí está la cámara, ahí estás ahí para que te vean Ah, oh, ya, lo siento, pensé que no me veía ella <risas> Sí, pero diles algo, por favor 5 4, Fortaleza wow. se ha resurgido entre las cenizas Es porque ya Fortaleza escuchó Mi bendición no. y por eso ha sido ellos. Hay, hay, hay, para hay un efecto retardado en los ánimos Pero les llega. ¿Retardado? Sí, ah, quiero. ¿retardado dices? Es, ah, ya, ah delay, delay. hay un re delay. retardante dices. Delay. Ya, bueno, perfecto <risa> O sea, que <risa> tiene un delay pues o sea, en español, pero en español pues Aldana ¿Qué pasa, Aldana? Un saludo, para, un saludo para... Voy a ver, dejar un poquito de mi truco, que es un poco así. y el cual cada uno dice que tengo calor, tengo calor y yo quiero... ¿no? Relaja, relaja la fe, mi <risa> 5 a 5, increíble a ver, la verdad Me han hecho botar todo el agua al dana, la verdad Uy, estamos con la hora, me dice que dejé mi ojito, Ay, es increíble la verdad Sin, Uy, verdad, se no. Pasó, bueno, Yo, ya, se yo se ya, ya me tengo que ir a mi casa, ¿verdad? ya, espesor, ¿verdad? toma tu ese fue el partido de Bright lovero contra Fortaleza No, ¿qué, qué, ¿qué se fue? Van 5-5 ¡5-5! a es, que termine, eh, esta, es la ¡Esta es la final de finales, señoras Allá. y señores! ¡Se pone de candela la conciliación! Alana, narranos la final, por favor Yo voto por Lovero <risa> Eso diré lovero. Que lovero va a ganar bueno. corazón me lo dice Un ¿Aviso que me mendrugo está más del ahora? A ver, ahí en la pantalla del Dana. No no no bueno, ya está, no importa. Vamos a ver la partida hasta el momento. Uy, cayó New. Uy, cayó New. No sé cómo murió, la verdad. Complicante la situación. Ahí está nuevamente. Va a caer encima el otro jugador. Se protege, claro. Ahora va a llamar a todos los papos. Cuidado la ley, no hace su trabajo. Uy, uy, uy. No te puedo creer. Lovero logró la partida. Una vez más. Al Dana. Aldana, tú eres acá el comodín, ¿no? ¿Qué, ¿En serio? Sí, ganó el equipo, lobero, no lo ves? ¿Sí? 6 a 5, pasamos Increíble, a pantalla. pero es cierto, wow, hay un efecto Aldana, se puede ver? Increíble, perdón, la verdad. Ay, a veces ¿A ¿A es el término correcto, ¿no? <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, pasa. <risa> y a ver, <risa> a, a ver. Putas, yo que te, que me te me me dije, ya ves. Ah, calma la peli, calma la peli. Hashtag. Hashtag, hashtag. Bueno, el último cupón, me parece, ¿no? Ah, el sí. cupón está estar más listo para el Y lanzar luego, el luego, ya que somos 500 viewers, Uy. Ahora vamos a ¡Ah! pasar el, el video de convocatoria del torneo para que lo puedan ver. Ah, perfecto, sí, pero sería muy bueno. Para que sepan. Se el, el, el ¿no? ¿Sí? Así es. Bueno, pasemos entonces el cupón. Eh, antes de para ir este, mostrándoles después el videito en cuestión. Igual a todos ustedes agradecerles, agradecerte a Aldana por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Siempre tan gracias, linda, Dios. siempre tan linda, tan locuaz, tan sí, ecuánime, ¿no? Sí, sí. Creo que está como de ¿no? No es cierto mi mejor esfuerzo Pero no me Lo intentaste quieren. Yo sé que lo intentaste intenté, que Lo intenté, sí Pero fue suficiente. No fue suficiente, suficiente. No, no <risa> El cupón lo tenemos acá, Papus El tercer y último cupón Ready for glory Bueno, es el eh. término Bastante conocido de, de, Ya ¿Cómo hacen? <risa> <risa> bueno, ya no, a acá, a acá. Ready for glory ¿Cómo hacen? Bueno, ahí está, Papus No se olviden Copien este la, en eh, en may... Perfecto Gracias, Aldanita todo en mayúsculas, bit.ly slash to, eh, ready for glory, en eh, mayúsculas, eh, enter, ponen su calci y ya están recibiendo, papus. Sí. Tienen 10 minutos nada más, ya saben. Estoy eh, dando ahorita. Ahorita sí. nomás. Ya. Eh, bueno, nada, agradecerles a todos ustedes, papus, por el día de hoy. Agradecer a Aldana, a Producción, a Minio, a Gemio Ojitos, a todos los amigos de Softix, Latan 2019. Eh, nos espera. ¿Algo más que quieras agregar, querida Aldana? Sí, quiero dar mi Cherry un ratito, Gracias, adiós, chicos. Adiós. Adiós. <risa> ya, al toque, al toque, que no. me sigan en YouTube, suscríbanse a mi canal de YouTube, que estoy como Aldana Gabriel, y denle like a mi página de Aldana Gabriel en Facebook para que estén al tanto de las cosas que voy a hacer en un futuro. Pero muy pronto. La, la, ¿la han muteado el micro, ¿no? <risa> <risa> no, no, mentira. Bueno, no, pues la... Síganme. Ya, ya, suscríbanse a Aldana, a Aldana Gabriel y denle like a la fanpage para que estén al tanto de las cosas que voy a hacer. Ah, oh, mira, qué bueno. Sí, sí qué bueno. <risa> Sí, por favor, cubrir mi madre y poner las redes de la anita, por favor ahí, para que nada, la gente nada la pueda y... seguir. <risa> Así no. que nada, adiós, <risa> chau. Gracias, chao. Lo dejo con el video.